Hoy en Tenorshare te enseñaremos qué hacer si tu iPhone 13 se queda pegado en la manzana. Forma número 1. Reparación estándar. Comenzaremos conectando nuestro dispositivo al ordenador a través del uso del cable USB. Luego procederemos a abrir la aplicación Reboot de Tenorshare. Y haremos clic sobre la opción Empezar, Reparar sistema iOS. Una vez hecho esto haremos clic sobre la opción reparación estándar y confirmaremos haciendo clic sobre la opción reparación estándar. De esta forma comenzará una barra de carga y deberemos esperar hasta que esta finalice para que nuestro dispositivo se reinicie y pueda operar con total normalidad. Forma número 2, Reparación avanzada con Rayboot. Nuevamente conectaremos nuestro dispositivo al ordenador a través del uso del cable USB. Y abriremos la aplicación Rayboot de Tenorshare. Haremos clic en Empezar, Reparación sistema iOS. Una vez hecho esto, haremos clic sobre la opción Reparación avanzada. Y confirmaremos haciendo clic sobre la opción Reparación avanzada. Luego deberemos hacer clic sobre la opción Iniciar Reparación Avanzada y confirmaremos haciendo clic sobre la opción Reparar. De esta forma se descargará el firmware correspondiente a tu dispositivo. Ahora deberemos aceptar y esperar a que se complete la barra de carga. Recuerda que este proceso puede tardar varios minutos, así que deberás ser paciente. Una vez finalizada la carga, tu dispositivo se reiniciará automáticamente y podrás utilizarlo con total normalidad. Para más información de este y otros productos, no olvides visitar tenorshare.es